Hola. Bienvenidos amigas y amigos. Vamos a ver cómo cambiar el número de teléfono en Telegram. Voy a ir al grano, pero tú dale me gusta. A todo trapo, a las tres barras dispuestas horizontalmente. Ajustes. Editar perfil. Debemos de ver una especie de lápiz, pues pulsamos ahí. Perfecto. Ahora ya debe de aparecer cambiar número ¿verdad? Aparece un mensaje avisando de que tu número de teléfono será visible por defecto y cómo puedes deshabilitar eso. No hay más. Tocamos en OK. Introducimos el nuevo número y después le damos a enviar. La aplicación te enviará un mensaje SMS de confirmación, el cual, debes introducir en la pantalla para que Telegram verifique que es tuyo. Ojalá puedan perdonarme, yo no tengo otro número para hacer el tutorial, sorry. En unos minutos ya tendrás que acceder a Telegram con el número que hemos añadido y tus chats, grupos y canales permanecerán intactos. ¿Qué te parece? Deja un like. En cualquier caso, muchas gracias por su visita. Buen día.